La orientación sexual es aquella tendencia y capacidad de atracción erótica, sexual, afectiva o romántica hacia otras personas. Históricamente la heterosexualidad ha sido la orientación sexual por excelencia. Sin embargo, en los últimos años y gracias a los diversos estudios, se ha determinado que no es la única. La homosexualidad se define como la atracción o el gusto a relacionarse afectiva o eróticamente con personas del mismo sexo. Existen teorías que dicen que tiene un origen genético y se relaciona con el cromosoma X. Otra teoría sugiere que es a causa hormonal. Y otra es la teoría psicosocial desarrollada por Freud, que menciona una bisexualidad innata. Es decir, que todos tenemos una tendencia hacia la homosexualidad que puede activarse dependiendo de ciertas condiciones patológicas. La bisexualidad es una preferencia sexual donde hay un grado afectivo hacia personas del mismo sexo y el otro sexo sin tener preferencia por alguno. Esta es una de las preferencias sexuales que han sido menos estudiadas y por lo tanto ha habido dificultades para determinar su prevalencia en la sociedad. Sus causas son difíciles de determinar ya que muchos no las consideran como una preferencia sexual y no se ha encontrado ninguna prueba genética, endocrinológica o psicológica. La heterosexualidad es la atracción a personas del sexo opuesto, es la orientación más frecuente y sin embargo se desconoce el origen de esta, por lo que es difícil determinar las causas de las otras orientaciones. La intersexualidad es la variación corporal de los genitales humanos, donde se ven presentes ambos genitales. Transgenerismo es cuando el individuo no se identifica con la identidad de género asociada con el sexo que tiene al nacer, y por tanto, buscan alternativas de género que son atípicas a los estándares de la sociedad, mientras que el transexualismo es una forma de disforia de género que se manifiesta con un deseo constante de pertenecer al sexo opuesto. Tanto el transgenerismo como el transexualismo caen dentro del espectro de identidad de género y orientación sexual debido a la variación que supone a los roles de género y roles biológicos. Debido al tabú y prejuicios que se hacen en torno a las preferencias sexuales y los comportamientos sexuales, es que se ha determinado una escala de tolerancia, la cual sirve para evaluar parafilias y u orientaciones sexuales para evitar caer en conceptos subjetivos de la moralidad de estas. La escala sugiere que todas las variaciones de sexualidad humana son válidas. Esta escala se conforma de un rango que va del 0 al 7, siendo el 0 la expresión nula y el 7 una expresión erótico-sexual exclusiva. Los primeros dos niveles son expresividades no eróticas y las cinco restantes son eróticas, es decir, que buscan la excitación o el orgasmo. En los últimos tiempos se ha visto un surgimiento de diferentes orientaciones sexuales o identidades de género, por lo que es importante tener en cuenta la subjetividad a la que están ligadas todas estas experiencias y tener la información necesaria para evitar situaciones donde se promueve la violencia y la discriminación.